Aquí en las 4 de la tarde, y llegó el momento de conocer la historia de Oper, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Choque los cinco Mi corazón, ¿todo bien? Todo bien, vos. Qué lindo que es recibirte con tanto talento, tan jovencito este, en nuestro programa, con esta música que venís a traernos, que nace también de una gran historia, ¿no? De, de, sí. de tus conocimientos sobre la música. Un poco hablamos hoy sí. este, sobre esto, pero ¿cómo surge esta, esta necesidad de hacer música en voz? Y mirá, yo de chiquito siempre escuché música. Mis viejos siempre viajábamos y escuchábamos música, música, música, música. Siempre fueron... Mi papá es fotógrafo, mi mamá es diseñadora, maestra. Ah, por un, el arte venía seguro. Un mix de un montón de cosas. Entonces, como que yo le robaba la cámara a mi viejo, eh, no sé qué. Usaba la compu cuando no estaba nadie. Y ahí, como que iba jugando. Y que así se salieron creaciones y yo antes quería estudiar cine. Siempre fui como un poco por el arte. Eh, y en un momento, me, como que hice match con la música, de chiquito estudié batería, y como que en medio de la adolescencia, en medio de una mega crisis que creo que a todos les pasa por ahí... Sí, vienen a sucumbir un poquito sí, para los grandes cambios. A cambiar un poco. Tal cual. Eh, como que me crucé en que podía hacer canciones de mi compu y, y también podía con esas canciones hacer un montón de otras cosas. Podía hacer mis videoclips, podía de dar shows, podía... Todo desde un computador. Todo. Es una compu y como con el formato de música. Claro, como tal canciones. cual. Bueno, porque vos formas parte de una generación, Auper eh, tiene 20 años, entonces eh, formas parte de una generación en lo cual el, el casi total de la música se genera en, en las computadoras y se genera sí. así de manera virtual con otros músicos en el mundo, compartiendo. Y me parece maravilloso porque habla también de una evolución de un nuevo lenguaje en la música, ¿no? Sentís esto cuando compartís con tus pares. hablas de... Un, estamos hablando de un nuevo lenguaje dentro de la música sí no sé si un nuevo lenguaje, es como una evolución donde todo se potencia porque podés eh, eh, agarrarse así y llamás a che Pepito, estás en Buenos Aires grabate unos teclados, no, pará me grabo yo unos versos acá y se empieza a, a crear música y arte y lo que quieras crear eh, desde una mixtura y una fusión de, de lugares ¿Tal cual? y claro, la gente que está en Buenos Aires o la gente que está en África o la gente que está en Nueva York no, no, pasan las mismas cosas que pasan acá en Santa Fe, eh, entonces es como que podemos mezclar entre todos y crear algo que, está, que es único, está digamos. tal cual. Eh, vos producís tu música, ¿no? Así es, yo soy productor musical por necesidad, porque básicamente <risa> yo arranqué a hacer música en la compu con programas básicos y básicamente eh, en un momento dije, bueno, tengo que aprender cómo hacer esto. Eh, me acuerdo que no encontraba a nadie que me ayude. Claro, bueno, pero para... Sí. <risa> claro. estamos hablando de un conocimiento tecnológico que vos tenés, que tal vez lo aprendiste por estar ahí intentando. Sí. que No es lo mismo de cómo se venía trabajando en disquerías o cómo los pericos graban un tema, por ejemplo. Claro. Escuchábamos hoy a Juanchi. Es otro escalón en el que estás. Total, no sé, para mí fue súper orgánico y sí, sí. genuino, como que... Pero porque tiene que ver con tu generación. Sí, Imagínate, o sea... Imagínate, Guaraní se muere de nuevo, o sea, ni lo escucho hablar, ¿no? Yo creo que Guaraní estaría muy estaría muy contento con esta evolución. tal cual A ver, yo tuve el, el privilegio de, en mi casa, eh, tener siempre una compu. Capaz claro. que iba re lento, pero yo pero tenía una estabas, compu. Naciste con la tecnología. Nací con una compu en mi casa, entonces, claro, yo... Eh, a la noche jugaba... Y no me dejaban de descargar muchos juegos, entonces lo que hacía era usar los programas no sé, de Photoshop o cosas así para empezar a jugar y, y ahí empecé a utilizar un poco la tecnología para tal eso, cual. divertirme. Para hacer arte, y tal cual. Y ahí iba aprendiendo y bueno, ahí vino un poco todo el aprendizaje tecnológico que fue... Pura diversión y, y está full bueno, no, y está bueno este mensaje para demostrarles a los chicos que a veces no se necesitan grandes sistemas económicos para poder aprender, que gracias a Dios tenemos un sistema de internet que está a todo al alcance. Y, y que también está bueno esto de las redes, ¿no? De tejer redes. Sí. Vos yo sé que ayudás desde tu estudio, ayudás a otros chicos que recién están arrancando o que están en la misma que vos. Y hay un trabajo ahí como mancomunado, ¿no? En equipo, eh, para que el arte se pueda propagar. Total. Trata. Yo cuando arrancas en mis canciones. Eh, me, me quería cruzar con alguien que me ayude, que me entienda de mi edad y yo, yo como no me lo crucé a esa persona, no, no encontraba, había gente más grande que yo no conocía y que por ahí no, no, sentía que no me iba a entender tanto porque no hablábamos como desde la misma generación y también gente de mi edad que por ahí estaba en otra, estaba, uh -huh. no sé, en la jodas, en las drogas, ¿no? un montón de cosas que yo no, no sé, no, no, ¿Que me, vos no. no me copaba tanto y no me sentía cómodo Bye. entonces dije, bueno, si no encuentro una solución la voy a crear entonces, empecé a formarme con ingenieros, productores de acá. Eh, en un momento, bueno, eh, hace dos años que me vengo formando con Gigan G, que es el ingeniero de mezcla de ICA. Para los que son más jóvenes, eh, ICA es un, un fundamento del trap en la Argentina y muchas de las batallas de freestyle que, que conocemos nacen de una batalla que creó él, que es él, el quinto mira. escalón. Entonces, eh, aprender del de ingeniero de mezcla de Ici, que es Gigan, eh, que es una gran persona, eh, no solo es un aval para, para mi generación, sino que también es eh, la posibilidad de aprender un montón eh, y desde la tecnología, digamos, y de poder hacer música. Entonces yo ahí agarré y cuando cruzándome con gente tan increíble, me enamoré también de ayudar a otros. Entonces, bueno, tengo mi estudio acá en Santa Fe, donde también ayudo a otros artistas y tengo como dos pasiones, hacer música y ayudar a otros. Entonces está re bueno porque... Eh, la, la, la, la visión es mucho más amplia, una apertura más grande. Totalmente, me encanta que esto suceda, sí. qué maravilla, qué linda generación que estamos eh, disfrutando de la música. Y ahora llegó el momento de hacerlo aquí en nuestro programa, ¿te parece? Llevo el momento, pero para antes. Sí. Tengo una sorpresa. Ay, ¿qué? Un, un regalito de... para todo el equipo. Ay, gracias, Hopper. Oh, bueno, permiso, me agacho acá. Ay, con regalo y todo. Un regalo de, de nada, el último tema que se allá, sacamos, se llama sí. Fuerte y al Medio. Es un tema en es? colaboración ver, con la chica del cumpleaños. ¡Ay! La, la chica del cumpleaños que está ahora full. Se está, está ahora full. Es una full, super, banda. super banda. ¿Para cocinar es esto? Ya, Abrilo, cool. hay un flan. En, en la mitad del tema hablo de... de nada que aguante el flan con dulce de leche claro, y la de mamá. Sí, me muero. Me muero. el flan. dulce <risas> ¡Me encanta! ¡Qué hermosura! Muchas gracias. Hay un flan de verdad así que después todos los técnicos. Lo vamos por a hacer, favor, por supuesto. Eh, corroboren sí, que se hace el flan. Poco, que ah. es nuestro, nuestro chef, lo, va, lo vamos a cocinar. Muchas gracias, qué hermoso. Un placer, un placer entonces disfrutar de ir la música para todos ustedes de opera. Vamos. Vamos, dale. Vamos ahora con tus ojos. Eso. Les traigo acá. Este es mi estudio traído acá la, a, al canal. Eh.